Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Eh, hoy seguimos con su serie de cursiado. Y en serio, esto sí está cursiado, pues... Me creó una isla de Movistar y en esta isla hice el apocalipsis. En serio. Puse zombies, puse terremotos, tornados, relámpagos y hasta bombas de ZAR. esto causó una muy buena explosión pero no explotó el juego fue mi PC la que explotó así que bueno diviértanse con esto <risas> adiós